Sí, un factor muy importante aquí es que todo el personal que tenemos aquí, todo es personal de hacer. Y entonces eso, eso es un factor competitivo fundamental. Es decir, eh, un señor en Polonia es imposible que tenga la misma percepción del mercado que tengo yo, que veo los clientes en la puerta cada día. El contacto diario con el cliente es, es imprescindible. Aparte, aparte del feedback directo que tienes, es decir, nosotros... Tenemos eh, lo que llamamos las knowledge base, que son las bases de datos de conocimiento, que en función de fábrica, las fábricas, eh, de, del el conocimiento de todas las, de las averías que se van produciendo en todo el mundo, pues se generan avisos, se generan... Eh, Cosas puntuales que tienes que comprobar, posibles averías, posibles modificaciones de bios, etc. Y todo eso está muy bien, pero el, lo más importante es el feedback directo que tienes de la gente. Nosotros tenemos eh, reuniones periódicas, tenemos conferencias periódicas de calidad con, con todos los reaper centers en toda Europa, pero además también con fábrica. Claro, es un servicio subcontratado, no lo tiene. Una cosa muy importante es que desde el principio, desde que se montó el centro, eh, teníamos que tener un diferencial en el nivel de servicio, es decir, el nivel de servicio tenía que ser diferente del de la competencia eh, y la única forma de asegurar eso ...es a través de las empresas de certificación de calidad. Entonces nosotros desde, prácticamente desde el principio... ...estamos certificados en la ISO 9000, la acabamos de renovar ahora... ...y la tenemos en vigor hasta el 2014. Tenemos auditorías continuas, tanto desde el headquarters del propio Acer... ...como de, del, del certificador... Y además estamos certificados en la ISO 14000, que es una cosa que muy pocas empresas eh, pueden decir, sobre todo empresas que tienen que tengan eh, la parte que tenemos nosotros que es de recuperación pues, de, las, de productos como las baterías, cableados, etcétera Entonces es muy importante que una empresa como nosotros, que somos un fabricante, eh, ponga a disposición del cliente un canal para deshacerse de aquellos residuos que no deben ir. Uh, si estás ecológicamente concienciado no debe ir a la papelera y ya está